descubierto para hacer una canoquilla ya ¿Okay? una vez que está el cobertor empezamos con con sábana de fondo, sábano tendido Ah, hacerla igual siempre estirando no como ¿Qué? siempre tachado con la mano no parece muy arrugado ok, ya tenemos el tendido ahora vamos por el de ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? ¿Inferior? Inferior. ¿Esto? Ese es inferior? Sabana inferior, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué? Sabana superior. acá solamente se tiene como un manto, ¿ya? un manto no tenemos protector de curicama, pero sí este es un manto como protector de cubicano <coughs> ya siempre las etiquetas de las sábanas de, de las sábanas siempre, y el, el, el coricama protector se los pone siempre por, por la parte de piecer ¿okay? Tiene que ir a la línea de esto. Sí, pues, eh, bueno, para estar entre eh, La línea de la sábana, que sirve como, como base o como señal para que dobles. ¿La sábana inferior tiene sí. esta línea? Sí. ¿O no? ¿O solo la superior? La superior y inferior. Tiene una línea mejor, ¿okay? sí. La mano siempre va a quedar como, o sea, siempre te sirve como plancha para plancharla, la sábana que no se arroba. ¿ok? y estirando metemos primero se mete un lado después del otro, ya le metes estirando para que no quede arrugado no Esa. ok Lo vamos a este lado siempre estirando para que no quede arrugado Okay. Tenemos las sábanas, la cama ya tendidas. Ahora vamos a las almohadas Tenemos dos tipos de protector Uno es, esta es la cham Y esta es la sub, la superior Ok ¿Eh? Empezamos La superior. superior lasciamo una linea al centro okay. igual <laughs> acá ¿Eh? tenemos las almohadillas sí, sí. esto lleva como decoración quedamos en nuestra camita camina un pequeño detalle vamos a hacer un origami una flor para decorar la, la cama